Sí, y yo quiero hablar eh, los Instagramers se han dado a la tarea de, de creerse con el derecho de opinar en todo hey, pero Neto dice que no en el día de ayer Please, Neto dice que en no en el día de ayer que casualmente era el día de la no violencia contra la mujer la Instagramer mami Jordan sí si, no, si mal no recuerdo cómo que Ey, se llama, la porque mamillola. no la sigo. Eh. Eh, no la ¿Cómo sigo? que tú no sigues hoy? No, no. tengo, no tengo cierta animadversión porque no, no, no. el comportamiento no quiero... de esa joven es muy soez. No. Es muy okay. no, no Yo no quiero. Es muy bajo. Ustedes la están minimizando. Yo no quiero minimizándola no. Tiene un comportamiento soez. Y, Pero usted y, está minimizando a la mami y, Jordan. Y, y, y, que, y, sus ¿Y comentarios? ¿Qué pinta ayer? esa mujer en este país? Ella es país. una mujer que promueve Exacto. los panties cosas así. ¿Y tú, hay que más promover. Y ella promueve su producto de vaina íntima, íntima de la mujer. <risa> en fin, ese no es su producto. Ese producto se llama Yasabel y es de otra compañía. Ah, ok. Eh, en fin, ella comentó ayer eh, a través de un live que hizo en Instagram que Sandra Berrocal. Eh, respecto a la, a la demanda de Co en contra de... O ella quiere ser la segunda Yomel. ella <risa> quiere ser la segunda Yomel. Sí, exacto. Eh, anda buscando dinero porque Crazy está quebrado, según ella. Yo entiendo. Vamos a ver el video, que, madre, antes de que Sí, te... vamos te digo, a ver el video. Vamos a ver qué lo que ella dice. O sea, y ella ya le de para buscarse su cuarto como en este mal y Crazy está batido. <risa> Como creíste en esta batida, de hecho, de <risas> Ay, coño. Eso es lo que te digo, que ella cree que los millones andan así. Una gente que tiene... Mira. Materialista, chapeadora. Pobre. Ustedes vieron el video ahí, señores, donde ella... Pero ella se equivoca. Expresa su, que, que, que su opinión. Batido, como ¿Cómo que es? batido. No, no, no eso, y no solo se los en ¿No respecto tú dijiste, No, a... tú dijiste eso el otro día, que no, estaba no, batido. No, no, no, él está sonando con los chismes, con la cosa. Una persona batida es que está huérfano de padre y madre, ya. que no suena ni con un chisme, ¿me entiendes? Entonces, él está sonando en chisme en okay. su vuelta de en el cartón de huevo, eh, eh, esa mujer no pinta nada en este país Olvídate de eso ah, okay. la yo país que es, la, es, de una loca para... se exacto, exacto Entonces, ¿qué pasó ahí, entonces Elisa? No, no, no, yo, mire, eh, Desde el punto de vista de que ella se exprese así de, de una mujer, de lo que ella también es Y casualmente ayer, que era el día de la no violencia contra la mujer que un, Porque eso también es violencia Eso también es abuso, que ella se exprese así de otra mujer o sea, Porque o las o sea, mujeres, quieres... por nuestros hijos Somos capaces de todo O, y o sea, quiere que, que le pase lo mismo de Yomela a ella es probable, Sandra dijo que no la mencionó Yo entiendo que eso quedó bien claro no, eh, Porque es, ella mencionó a su esposo Es eh, su familia y Sandra está defendiendo Su integridad, la integridad de su familia Y la integridad de no, su claro. hijo que es un menor Y ah, tiene el todo el derecho la Porque Yomel quiso robarse el show con un menor de edad Y eso no lo podemos permitir Ok, ella quiso, ahí Sandra dice Que no, no lo va a decir nada a ella Porque si no lo mencionó Exacto. Esa tipa es loca, esa tipa viene ahorita Y no le menciona eso Le menciona diez vainas más Usted sabe cómo la gente... Pero en fin, ella no se puede poner al nivel de... de de esta joven de la mami Jordan, porque imagínate qué nivel tiene esa joven. Ajá, lo que tiene que hacer es Ander, no hacerle caso. Exacto. Oh, y no, y no, la, la. Que la mencione para que, mami le, mami la... para que le incoen otra demanda. Mami Jordan, Ella habla ahí de no que no sea los... la próxima yo me. Ella favor. habló en otro video de que los millones no son hojas de palo o algo así fue que quiso decir. Uh -huh. Ella entonces yo entiendo que no sabe nada de derecho porque uno incoa una demanda por la cantidad que quiera, el tribunal falla entonces a favor o en contra de esa demanda. Ah, pero si sí, pero si sí, la mami Jordan, vamos por un ejemplo. La mamillola viene y salta con su rabaga, con su cosa y no pasa nada. Que se prepare para otro ya, 25. Exacto, porque lamentablemente eh, la mamillola, porque o sea, que la mami es la tirar. Ella no, no le para, ella viene y sale. Ese se es, el que Esa que muchacho, ¿Esa mira, es el problema mira, que están ese, teniendo las redes sociales: ese que ese cualquiera problema, habla que no, no, sin criterio. Se pasa, ya como que. Como que no le luce nada Como que esa cuererías que ella tiene ¿Y ese pensar... aspecto? No, no, Neto no, ¿Y ese aspecto? No, no, no, decir eso no, sí. no, no pero decir Génesis baja, No lo vamos a ¿no? maquillar pero Que ella baja, no ese, ella, ese, Génesis, por Dios, no vamos a esa maquillar esa palabra en televisión Génesis, ella lo ha expresado tal. muchas veces Que eso es lo que ella hace en Sosua Entonces, Por Dios, ella no cía, venga a maquillarlo Ella sí, que, no, que ella lo dejó de hacer Y cabe ella destacar que decir, ella ¿Qué profesión tiene ella? Y cabe destacar Ella Instagram Ay, por Dios Pero Liz lo dijo Flaco Liz no dijo aquí que ¿Por qué era... Ay, ¿por ella fui yo? Ay, tiene mío. que ser familia de, de ella. No, no. Familia, familia de no man, familia de la más millón. Ella Instagram. Man. Ella no, no, Instagram. No, no, no. ¿Y esa no, amiga tuya personal. Porque tú si la defiendes demasiado. Que sus atributos en las redes Tiene muchos seguidores. Ella puede ser lo que ella quiere. Sí, ah, bueno, pues. Lo que nunca va a tener es ese, calidad para expresarse de pero nadie. Es esa es su forma. Esa es su forma. Eso es su estilo. Eso es lo que le ha dado resultado. Ahora, como yo le he dado resultado Nadie ha dicho que gana dinero por ahí. Ya, ya no tiene esa vida. Vida que antes. no tiene. Ya no la tiene. Yo no, no lo veo bien ¿Y como el con suerte? Que se exprecia así de Sandra cuando <risa> Sandra... que, a ¿cómo es? que ella Iguayo con suerte. Les decía que Sandra lo que está defendiendo la integridad de su Ché. familia, la de y ella la y la de su hijo, que es un menor. Nosotros por pues, los hijos hacemos lo que sea que haya que hacer. Mami, yo, dan, te aconsejo, no acompañe a Yomel. <risa> <risa> Somos mujeres, no tiene que... En todo, eso, tú puedes acompañar a Yomel lo que tú quieras, menos en eso, porque eso como que no... Pero van a caer... Y, ¿Y quién, ¿quién es que, no que le va a pagar esos 25 millones a Yomel? Que Ay, veo lo, que todo... Y pero aquí tiene un flow, pero, bro, eh, Ustedes que saben de esos asuntos, que yo no sé mucho de los urbanos. No, no, ¿Quién es que le va a pagar esos 25 millones a Yomel? Porque yo no veo... Ella, un... no, ya, pero ya han fallado. Mami, yo, ¿no? yo vi que el Alfa subió un video de un carro que cuesta 17 millones de dólares. Pero, pero que el, el Alfa no, que fallado, no, el no, puede pagarle... Tengo entendido, me dijeron. han fallado, no ha fallado. El tribunal no ha fallado para esa gente. Me dieron... A mí me dieron un dato. Se trabajar no le está hablando a Yomel, ni habla con Yomel. Sí, el mismo Yomel lo dijo porque en Instagram, fue, de que Yomel puso fue, un huevo. Fue como, como la emoción, que lo llamaba el lambonismo Y lo que va a ser, una cosa de lo Yomel fue el amonismo, y lo de, de, de Mami Jordan fue... Frecura. Buscar frecura, cámara, buscar cámara. Se pasó Mami Jordan ahí. Señores, me muevo porque... Bueno, voy a así es. esto. Señores, otro fenómeno que se está metiendo, gracias a los foques, porque, que mira, yo... Yo creo que es, es gracias a Osuna. ¿Eh? sí pero tú sabes que por ahí viene que el con no llama a foques, lo, o sea, a los foques los quiero a los foques yo Mira el que se quiera pegar aquí tiene dos cosas que le voy a dar atención qué, país qué, qué a peso? los urbanos tiene que la, tiene que la a Santiago Matías no no no, no, no, no, tiene que acercársele a Santiago Matías Tiene que tiene que a lamberle a Santiago Matías Porque eso es lo que a él le gusta casa, no me uh -huh. Oye, me Con, escucha, me, cuando yo te un Continúo mensaje A, a los urbanos uh -huh. Dos cosas okay. que son Caerle atrás a Santiago Matías De alguna manera Yo Para no pegarse eso. Yo no creo eso Que Santiago Matías En sea la mía? realidad Dios mío Pero espérate Escúchame, la realidad Oye, Oye, es me escucho Me, escucho, me. se apetece una cosa ¿Cuál fue, que la trata? ¿Cuál fue el artista urbano Que fue a Vale por Tres Y él le dijo Que no mira, lo iba a apoyar? Mira, mira El mega Caerle atrás a Santiago Matías A los foques uh -huh. Entonces, si ese hombre usted le cayó bien, está pegado. Exacto, tú ves, ahí, ahí. Sí, ahí sí. No, pero si usted me... le cayó bien, si matillo, le cayó a Santiago Matías. No porque tenga calidad. Oye, bien. Pero si le cayó bien. Otra cosa es hacer dembow. Usted hizo un dembow. Usted con ese color y, y Dios sí. lo ampara y los cobradores lo dan okay. tranquilo. Usted <risa> se pega. Ya, más nada. <risa> I'm so close I going to